Mother of the Beautiful Love mm. Bueno, seguimos teniendo problemas de iluminación y además los añadidos ahora con los polígrafos. Eh, como afirma la regla número 34 de internet: di algo, escribe algo, haz una videorespuesta porque alguien está equivocado en internet. Unboxing eh, Yo, bueno, esto re realmente no es una video respuesta, es el anuncio de la videorespuesta. Eh, mañana voy a enseñarle a Jerónimo lo que es una auténtica RAM. Time. Y por supuesto eh, voy, a, voy a expresarle, voy a manifestarle, quiero decírselo ahora, en este momento, que realmente los hombres de verdad no editan los vídeos.